Hola amigos de Mexcam, les saluda su amigo Daniel González. Y bueno, pues este es un video corto donde les explico que ya me dieron de alta ayer, apenas ayer. este Dejen, veo la fecha por si ven este video dentro de un mes, dos meses, etc. Me dieron de alta el 26 de octubre del 2017. Eh, en el, eh, subí un video en el hospital, en la escondida no está permitido subir videos ni grabar, tiene unos reglamentos muy estrictos para proteger la privacidad de las personas. Pero bueno, grabé un video porque me pareció oportuno subir este qué fue lo que pasó conmigo. no Y lo que me pasó fue algo muy grave. Realmente estuve en una situación muy delicada donde mi apéndice se, se inflamó al grado de que se reventó. Eh, ...los médicos me dijeron que era como un balón... ...un, un balón o un, un, este, un globo que lo pincharon... ...y ya se estaba saliendo la pus... ...se estaban saliendo las bacterias... ...se estaba saliendo todo... ...con razón me sentía todo cansado... ...inclusive sentía dolor en el mismo hígado... ...en los riñones... ...y es porque todo... ...ya, ya me estaba infectando todo el cuerpo... ...entonces la, la cirugía era inmediata... ...me operaron rapidísimo... ...me quitaron el apéndice... ...y pasé una semana, siete días en el hospital... ...y fue una pesadilla, el dolor era insoportable... ...por la, por la cirugía... ...pero más que el dolor de la, de la cirugía... ...era porque yo estaba infectado por algún tipo de infección... ...que provocó que el apéndice se inflamara... ...y bueno, pues esto me hace valorar un poco más la vida... ...de que la, con la vida no se juega... ...hay que alimentarse sanamente... Y yo desafortunadamente no me estaba alimentando bien. A veces desayunaba, a veces no desayunaba. Comía cada tercer día, si no es que diario, hamburguesas. De esas de Wendy's, de McDonald's, de Burger King, que es pura basura, pura grasa. Y eso que yo no tengo problemas de, de obesidad, pero sí definitivamente tengo que cuidarme más. De ahora en adelante tengo que ser una dieta más estricta, porque ya no tengo apéndice, ya no tengo ese filtro. Que filtra las bacterias, efectivamente. Ya tengo que tener mucho más cuidado. Lo que toda la vida nos han dicho. Lavarse las manos antes de comer. Perdón, este, sí, antes de comer, perdón. Es que ahorita estoy todavía con los efectos de, la, de los antibióticos. Y también he estado leyendo varios canales en YouTube. Perdón, he estado viendo videos en varios canales en YouTube. Acerca de nutrición, etcétera Pues, ¿qué más podía hacer en el hospital? Más que con el celular y estar viendo videos, hablando con mis familiares, etcétera y entonces he estado viendo que todas las mañanas debo de tomar un té de jengibre. Es como una raíz. Este, lo pueden encontrar en cualquier mercado. Ese te limpia todos los intestinos, te limpia este, bacterias, etc. Tomar agua para que te limpie todas las toxinas. Este, recomienda aventarle unas gotas de, de limón todos los días a tu agua por, para limpiar tu organismo, porque todos los días tienes este, bacterias, según lo que he estado leyendo. Y sobre todo evitar comida chatarra. Eso es lo que pienso que me provocó el problema de salud. La comida chatarra. Y bueno. ¿Quién, quién iba a pensar que me pasó esto en Canadá y no en México? En México te comía peor. Allá diario los tacos, tortas ahogadas, tamales. Lo que comemos todos los mexicanos. Pero al parecer a mí me afectó más las grasas y la comida conservada que venden aquí. Entonces. O oh, a lo mejor fue este, que aquí me trono en Canadá. Toda esa mala alimentación, mala nutrición que tuve por décadas, este, me, me llegó reventando aquí en Canadá. Entonces, este, la cuestión de salud no hay que hay que demeritarla. Otro asunto es que es muy caro los servicios de salud en Canadá, muy caros. Cuando me enseñaron la, la factura, casi me da un paro cardíaco. Más de 10 mil dólares. Y, y no están incluyendo los precios de la... ...de la cirugía, del CT scan, algo así me dijeron. Pero, afortunadamente, como soy trabajador este, temporal, la compañía está pagando el seguro de la provincia. Que la provincia va a pagar todos esos gastos médicos. Esa es una de las principales ventajas que tiene uno al venirse como trabajador temporal venirse por la vía correcta porque imagínense si yo me hubiera venido a la brava como muchos mexicanos se quieren venir o latinoamericanos así con la pura eta como turista y te pasa esto simplemente no pudieras pagar una, una cirugía no puedes es imposible más de 10 mil dólares o sea yo no te, ni siquiera trabajando en mismo Canadá pudiera pagarlo en uno o dos años es muchísimo dinero imagínense pagar cuentononas de 20 o 25 mil dólares por eso les digo, es mucho mejor este, venirse como trabajador legal, porque de otra manera es, es imposible. Yo gano alrededor de dos mil dólares al mes y tengo que pagar mi renta, mi, mi comida, etc. Entonces es imposible para mí pagar una situación así. Por eso... este. Tomen un poco de conciencia de esto. Les puede pasar cualquier cosa. A mí me pasó lo del apéndice. Pero puede pasar cualquier cosa. Pueden accidentarse en la compañía. Pueden atropellarlos. puede pasar mil cosas. Uno nunca debe estar este, pensando que no te va a pasar nada. Esa fue mi arrogancia. Pensar que, que todo iba a estar bien. Que, que yo soy, siempre he sido saludable, etcétera. Y toma la cachetón. No estabas tan bien saludables como tú creías. El estar delgado no significa que eres saludable. Eh, muchas veces uno asocia la idea de que las personas con sobrepeso tienen más problemas de salud, pero no. También las personas delgadas podemos tener problemas de salud serios. Entonces, no está de más este, pensar en ello. Tener una buena alimentación, más que nada. Pero de todas maneras, sí este, es muy recomendable que hagan las cosas correctamente. Que, que se vengan con un permiso de trabajo. Vale más la pena. Porque si tienes un desafortunado de evento, como a mí me pasó... Este, ¿cómo pudieras pagar eso? es imposible no puedes pagarlo y, y yo creo que la vida la, la vida vale más que lo que te va a costar el hospital entonces más val, vale la pena más esperar al el proceso del permiso de trabajo eh, que, que demora, que seis meses bueno, pues esas quizás has esperado toda tu vida y nunca vas a salir de, de tu país eh, y, y todo por venirte rápido este no vas a disfrutar ese beneficio que te da ...el gobierno de Canadá... ...ahora... ...tú puedes pagar tu propia seguranza... ...pero son, son caras... ¿eh? ...cuestan alrededor de 500 dólares al mes... ...ya, si tú quieres pagar tu propia seguranza... ...pues ya es, eso depende de ti, pero... ...pero créeme que ese beneficio del seguro de la provincia... ...vale mucho la pena... ...vale muchísimo, muchísimo la pena... ...simplemente una consulta con el médico... ...te cuesta 80 dólares... ...una consulta... ...eso fue lo que me cobraron... ...para determinar que tenía apendicitis afortunadamente como yo estoy legalmente trabajando en canadá ese dinero me lo pueden regresar cuando hago mis declaraciones de impuestos a fin de año nada más tengo que conservar la factura original de, de la consulta médica que fueron alrededor de 80 dólares y ahorita pues está el papeleo por lo de la cirugía etcétera aparte tengo entendido que la compañía eh, mientras yo esté incapacitados, ellos van a continuar pagándome mi sueldo. Todavía no me he presentado a la compañía, he estado pues hospitalizado, pues era imposible. Yo creo que mañana me voy a dar una vuelta por allá y a ver qué me dicen acerca de eso. Ojalá me puedan apoyar en la compañía, porque sinceramente no, no cuento con muchos recursos, si no, pues voy a tener que sacar una tarjeta de crédito, pues no me va a quedar de otra, para poder pagar por lo menos uno o dos meses, pero bueno, esto... Estas cosas pasan y hay que ser fuertes y hay que seguir adelante. Pero a pesar de todo, a pesar de que me pasó esto, fue una muy buena experiencia para valorar más la vida. Para despertar, para darme cuenta de que la salud es algo más valioso que inclusive venir a Canadá. Mucho, muchísimo más valioso. Aunque tengan que regresar a mi país de origen que es México, vale más que esté sano. A que estés en un país de primer mundo pero todo enfermo y, y próximo a morir. Bueno, les mando un saludo a todos y bueno, cuídense y, y alimentense sanamente para que tengan una buena salud. Adiós.